Uh, estoy tan nerviosa de hablar en español, pero vamos. Buenas tardes. Primeramente, uh, quiero agradecer a todas las mujeres quienes organizaron este congreso. Este tema es importante en este momento cultural y en mi vida personal. Um, soy mamá y yo vivo en Chicago. Soy feminista rad radical y formó parte del grupo de mujeres quienes fundió la organización Partners for Ethical Care. Nosotros trabajamos como voluntarios para abolir, abolir la industria género uh, que está destruyendo las mentes y los cuerpos de nuestros niños en las escuelas, hospitales, y las oficinas, terapias y medicales. Estoy aquí para compartir mi historia personal y también para explicar cómo llegué a este punto en mi vida um, y para explicar por qué estoy poniendo tanto esfuerzo en este trabajo tan importante. El 22 de julio de um, 2019, mi hija fue a la casa de su papá para una visita semanalmente que dura tres horas y media. Cuando fui a recogerla de la casa de mi ex esposo, su papá me dijo que no, que ella no iba a regresar conmigo. Um, después de unas preguntas, regresé a mi casa solita, sin mi hija de 12 años. Eso nunca había sucedido. Me sentí súper confundida. En la mañana recibí un, un correo electrónico de mi hija a donde me contaba de ella es transgénero y que ella ha sentido como niño toda su vida. Me sentí hasta más confundida porque yo siempre he sido más masculina que ella. No entendí lo que me estaba confes confesando. Esa misma noche le escribí un correo electrónico de parte de mi abogada familiar. La razón por lo cual tomé esta acción fue porque sentí que eso era algo muy serio y sentí que iba a necesitar a sus servicios y estaba correcta. Fui al corte la próxima semana y inmediatamente el juez um, le preguntó a los abogados que si mi hija ha tenido tend tendencias de suicida en el pasado. La respuesta fue que sí. Um, yo no sabía que en ese momento las, esas palabras iban a decidir mi futuro y para el resto de mi vida. Mi, hija dijo que <ríe> mi, hijo, di mi hijo dijo que no se sentía seguro estar conmigo en, en casa. Ese día en corte, el juez ordenó que mi hija se quedara con mi ex esposo ni me diría la opción de verla. Mi abogada me dijo que íbamos a empezar terapia familiar y eso me, me dio la confianza de esperanza de que pronto iba a ver a mi hija. Pero cuando llegó el día de terapia, la terapista me llamó por teléfono y me dijo que si yo quería ver a mi hija, tenía que estar la esposa de mi ex esposa. Presente en las sesiones de terapia familiar y ella es um, a terapista familiar, uh, ella. Sentí que no tenía otra alternativa y fui a la sesión de terapia para ver a mi hija después de unos um, 15 días de no verla. Cuando entré a la oficina me encontré con la terapista, mi esposo, su esposa y nadie más. Sentí que me fue el aire y no podía respirar. Cuando se terminó la sesión, llamé a mi abogada para decirle que mi hija no estuvo en la sesión. No pude no pudo poner en, la, en palabras todas las, amonios, las amonios, eh, emociones que sentí en ese día. Mi hija no había dicho a la terapista, no. Mi hija le había dicho a la terapista que no sentía segura en mi presencia. La palabra seguridad es importante para mí y al final me sentí subjetiva. Mi hija y mi esposo reclamaron al corte y los abogados que yo era una madre fuerte y estricta. Es común que un adolescente no esté de acuerdo con la enseñanza o paternidad de un padre. Entonces tuve que demostrar que no estaba fuera del, de línea. Fue, fue un momento muy estresante para mí. Um, era difícil no enseñar mi desesperación y angustia. En momentos, tuve que enseñar esas emociones frustrantes porque si no, me hubiera visto fría y tenía que enseñar como padre cómo me estaba af afectando todo eso. Es, es normal, ¿no? Como madre, como mujer, en enseñar nosotras sentimientos verdaderos. Por esa razón, decidí ah, no voy a luchar. Um, sé que con tiempo la verdad saldrá. Tengo que permanecer fuerte y ser paciente. El juez ordenó una investigación para ver si hubo problemas en casa y con mi personalidad. Um, yo no tenía nada de esconder. Uh, la investigación tomó siete meses para completar. Durante la investigación tenía esperanza que iba, iban a ver que quién iban a ver quién era yo realmente. Cuando el, la, el, el corte asignó una abogada para mi hija, yo pensé que la abogada me iba a escuchar a mí y a su papá, pero eso no pasó. Uh, cuando la corte ordenó que mi hija se quedara con su papá, Pensé que solo iba a ser por unos días y nada más. En este momento yo no luché por lo opuesto. Y cuando lo, la corte ordenó una investigación, no hice una lucha sobre esta decisión también. Um, durante ese tiempo yo pensé que la verdad iba a ser obvia para todos. Que iban a entender que no había ninguna razón por, por lo cual mi hija no pudiera vivir conmigo. Um, antes ella vive conmigo por um, siete días y seis noches por cada semana. Um, no pude entender por qué el corte solo tomó la palabra de mi hija, porque mi hija dijo que si iba a quitar la vida, si tenía que regresar a la casa conmigo. La terapista dijo que la declaración de mi hija no fue creíble. Um, todo esto era confuso y no te entendí nada de lo que estaba pasando. Puse mi fe en la justicia y me falló. Y me falló. La regla de la corte familiar es basando en el interés superior del niño. Entre ellos, dijeron que era el interés superior de mi hija de estar sin la madre biológica y su adjunto principal. Todavía, todavía no entiendo todo eso. Mucho ha pasado durante estos dos años y medio. Primeramente, la investigación de mi casa y de mi vida personal. Ha tomado unos exámenes psicológicas y he pasado muchas horas de entrevistas. Después me prohibieron entrar en la escuela de mi hija y el gasto para obtener un abogado fijo. Um, todo esto me ha costado mil dólares y más allá. Ha tenido días muy, difícil, muy difíciles, días de angustia, de dolor y pérdida y me la, me la he pasado llorando muchas noches y sin dormir, pero ¿qué, ¿qué puedo decir? El reporte de la investigación dijo que la madre no tiene conocimiento sobre la identidad transgénero de su hijo hasta que la madre puede proveer un entorno entendimiento de seguridad hacia el hijo, la madre no pude tener ninguna custodia del hijo. Eso es un trabajo imposible para mí, porque no creo que mi hija sea un niño. Y más que eso, yo no tengo comunicación con ella, porque después de las siete sesiones de terapia familiar, Nada cambió entre nosotras. La terapista no nos ayudó a tener una relación saludable. En mi opinión, ella empeoró la, la situación. Los derechos que tengo son lo mínimo. No tengo permiso de ver a mi hija. No tengo permiso de hablar con mi hija. No tengo el número de teléfono de mi hija. No tengo ninguna manera de comunicarme con ella. Solo, solamente tengo correo postal. Todavía uh, no puedo creer que esto sea mi vida. Um, no todo este tiempo ha tenido fe. Eh, en todo este tiempo eh, he tenido fe de que alguien iba a ver que yo soy una madre inteligente y protegida. Cada día durante este proceso he tenido la esperanza de que alguien diga, diga que mi hija debería estar con su madre biológica. Antes de este día ella y yo tenía una relación muy fuerte. Mi, mi esposo y yo han, han hecho divorciados por más de cuatro años antes de este día. En nuestro contrato mi hija queda conmigo siete días y seis noches por cada semana. Me encantaba pasar tiempo con ella. Compartimos tantas cosas en común, uh, nuestro amor por animales y nuestro corazón por leer. Um, a ella no le gusta salir a la casa, pero a mí um, no me gusta quedar sentada por mucho tiempo. Um, antes del momento que ella salió de nuestra casa y no regresó, Casi nunca peleamos sobre nada. Yo tenía la impresión que ella estaba tan feliz como yo con nuestra relación. Lo que no sabía es que ella estaba sufriendo mucho, mucho más que entendí en el tiempo. Yo sabía que tenía problemas mentales sobre el divorcio entre yo y su papá. Recuerdo que después del divorcio ella sufrió una depresión y creció mucho ansiedad. Ese trauma agregada con las dificultades en la escuela, con otros estudiantes, creado un ambiente perfecto en que una nueva identidad pudiera crecer. Fui ingenuo um, que el tiempo y las experiencias de la juventud conmigo y con mis amigas feministas radicales pueden protegerla um, de esta ideología. No entendí que la ideología género fue tan fuerte y que no tenía un chance de proteger a mi hija. Más que eso, no sabía que el juez y la abogada de ella iba a tener más confianza en un adolescente que en un adulto, quien vivo con la niña por toda su vida. No sabía el poder de la palabra segura. Han pasado 853 días después del día que mi hija fue a la casa de su papá por una visita y no regresó. Aprendí que, todo, aprendí que no tengo control sobre muchas cosas. Solamente tengo control de mis acciones y mis emociones y mis pensamientos. Aunque tengo poco de información sobre ella, lo que ha visto es que ella tiene un voz muy fuerte y un corazón muy grande. Quiero compartir un, una foto de ella. Aquí está. Um. Eso es una foto de ella luchando por los derechos de los demás. Ella es de la izquierda. Um, tengo mucho orgullo de ser su madre porque puedo ver que ella está en el servicio de la gente. Um, y eso es lo que quería poner en su corazón. No sé cuándo y dónde va a verla, pero yo sé que estaré muy, muy feliz en este momento, en cualquier tiempo que pasa. Gracias por escuchar a mi historia y dar su tiempo en este tema tan importante. Um, palabras tienen poder. Tenemos que usarlos. Gracias.